Yo siempre lo digo, al lado de Adelantón me siento muy pequeña, muy joven, también tengo que decírtelo. <risa> Pero es una evidencia del mundo de atletismo. Recordemos que es bicampeón mundial de maratón. No una, sino dos veces, ¿eh? se dice pronto. Así que estar junto a ti para todos es un auténtico privilegio. Y tenemos ya muchas ganas, Adel. Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días. Me he encantado de volver otra vez aquí a San Sebastián. Ya he corrido esta maratón, y he y bueno, llegar aquí a la 44 de la San Sebastián, yo creo que es un éxito y hay que felicitar a los organizadores sobre todo por, por, esta, por ese éxito sobre todo de participación de este año que es muy importante. ¿no? Eh, ahora vamos a correr todos juntos, seguro que vamos a disfrutar, pasarlo bien. Hoy no vamos a correr mucho porque cuando hay que correr es mañana, eh, por lo tanto ahora es pasarlo bien y disfrutar y estar todos juntos. Vale, Vale. Ha llegado el día 27 de noviembre de 2022 son las 8 de la mañana y bueno nada maratón de san sebastián allí vamos 59 países una distancia nueva Kilómetro 5. Kilómetro 10. ¿Hay corteones? ¡Vale! Kilómetro 15. Kilómetro veinte ¡Ya tengo media! 35. Ya no tengo piernas, la verdad, pero tengo cabeza. Así que vamos a por ello. Van a llegar el Múgola Chain, 82 km pasados yendo no menos participantes que están llegando a meta después de las 4 horas y 20 minutos. Maratón de Sevantean conseguida.